La superficie total de esos dos invernáculos parabólicos este, es de 544 metros cuadrados. Bueno, con una densidad de 18 plantas por metro cuadrado en envases de 5 litros. Todo eso, tuvimos que, para todo ese sitio tuvimos que estimar una pérdida. Esas pérdidas se estimaron en 5% a lo largo de los dos años. ¿No? 5%. Sí, sí. Seguimos con eso Bueno, con respecto al manejo, lo explicaba un poco Norberto ahí, eh, usamos envase de 5 litros, eh, río localizado, fertilización en base a uria, y nitrofoca, además de la utilización de resaca del río y perrita como sustrato También, otra cosa muy difícil de medir, fue el asesoramiento técnico. ¿Cómo prorratear ese asesoramiento técnico solamente al vivero? ¿no? Porque sabemos que es un asesoramiento integral. ¿no? Para hacer el cálculo, consideramos una serie de supuestos técnicos y económicos. ¿no? Los económicos, el tipo de cambio, oficial, por supuesto. Si alguien lo consigue ese precio, que me avise. Al dólar. Eh, un dólar 4,57, el valor del jornal básico peón de campo 121.55 las cargas sociales aparte valor de plantín y de la yema 1,35 cada uno y pusimos un precio de venta unitario que puede ser bajo alto nosotros tomamos 40 pesos de, de, por planta vendida no para resumir ahí vemos en el gráfico la participación de cada uno de esos rubros en el costo de la planta comercial a lo largo de los dos años. Como ven ahí, clarísimo, el 32% se lo llevan las macetas, la fertilización, que antes habíamos explicado, el 21% significa la compra, el valor que tiene la compra de plantines y yemas en el cine. Y bueno, después está más o menos repartido entre lo que queda: de trasplante, encañado, tratamiento sanitario, sistema de riego, asesoramiento de... técnico. ¿No? Aclara esto: sí. el, el tema del encañado ¿qué? ¿Qué el es que sea? El encañado posee tutorado, mano de obra, cañas, atado, desbrotado, este todo. Todo está vendido. Porque está armado así para que. Digamos, digamos de, se vea bien la diferencia que hay entre cada uno de los rubros, ¿no? Que creo que se ve clarísimo. El asesoramiento técnico representa, a lo largo de los dos años, en el costo total, un 13%. ¿Cómo es eso? Nosotros consideramos un valor anual de 4.500 pesos pero rateado solamente al nivel de planta así. ¿Puede ser? Tal, bueno. A los 544 metros cuadrados. Y es lo que saldría del asesor, pero rateado para esa parte de la explotación. ¿no? ¿Qué ¿Queda claro eso? Es decir, todo, todo esto es absolutamente opinable. Es decir, lo que está diciendo Leandro es que ustedes al asesor técnico le pagarían 400 pesos por mes. 400 pesos por mes para que le dé el asesoramiento técnico para producir 5.000 plantas cítricas en 544 metros cuadrados de plata. Esto no existe. Lo cierto es decir, el que tiene un asesor técnico lo contrata para que lo asesore en diversas las de, de, de carozo, claro. rosa, y le paga X, 1, 10, 50. Nosotros hicimos algunas consultas y llegamos a que este podría, podría, si sí, se hace más planta no te va a bajar, ¿no? La, la amortización de instalaciones, cambio ahora, de ahora sí. una... Pregunta? ¿Está esa parte. Para sí, llegar a una pérdida del 5%. Sí. ¿Qué porcentaje? Venga, bueno. reinjertando. Pues si no reinjertan, ¿y no? Eh, el porcentaje que nosotros estamos reinjertando aproximadamente está en el 10%, entre ¿Sí? el 10 y el 20%. ¿Y ¿Está metido ahí? ¿Sí? El costo de reinjertos, sí. ¿Sí? Y arrancamos de platines comprados. Sí, exacto. Platines Los arrancamos de platines. A partir de ahí, como Roberto le explicaba antes, el ciclo dura entre 22 y 24 meses. Dos años. Pasemos un poquito a lo que es la amortización. Cargada, como uno lo que evalúa es el ciclo, esta amortización es cargada a un ciclo de producción. Tenés que amortizar el invernáculo, el sistema de riego, el polietileno, la malla antiáfido y los incrementos varios. ¿Qué años se tomaron para eso? Para el invernáculo de madera se consideraron 10 años, para el sistema de riego 5 se consideró un recambio en situaciones normales de, de, de polietileno cada 2 años y de la malla antiáfido cada 5 y ahí en el último renglón hay los implementos varios que se consideran como herramientas a 10 años ¿no? eso es lo que yo tengo que amortizar por ciclo es decir, cada 5.000 plantas teóricas yo amortizo eso durante los dos años ¿no? ese es el fondo de reserva que yo tengo que tener de acá a 10 años para continuar con la calidad ¿no? si uno si uno más o menos eh, piensa hacer otro tipo de análisis que ya sería financiero, puede sumar eso y decir: a lo largo de los 10 años, yo necesito 80 mil pesos en todas esas cosas. Y necesito, como hay como, hay, como el sistema de riego, de riesgo, que cada 5 años se prevé otro sistema de riego, el recambio de la malla y el dinero dinero, lo mismo. Yo necesito 65 mil de esos 50 para arrancar en el año cero, Que ese es un dato que por ahí es útil a usted. ¿Qué pasa? ¿Por qué decidimos hacerlo de madera? Lógicamente porque bajaba la inversión inicial. Nosotros el año pasado en la charla habíamos considerado un invernáculo de hierro. Un invernáculo de hierro probablemente, para, para no agarrarle, significaría una inversión del doble que de eso. La anualidad es la misma porque el hipernáculo de hierro consideramos que lo cotizábamos en 20 años acá es 10 pero la inversión inicial es distinta, es mucho menor que a lo mejor para salir de la urgencia lo que usted tiene que mirar es eso y pasamos a un margen sensibilizado de esa forma tomamos 40 pesos por planta como mejor precio 35 como un valor medio Y 30 como un valor mínimo Ese es el margen 68.000 pesos en el peor de los casos 92 y 115 La relación margen bruto Con todo directo Significa que yo En el peor de los casos Invierto un peso y me viene 1.90 En la situación intermedia Invierto un peso y me viene 1.90 2.21 y en el mejor de los casos invierto un peso a lo largo de todo ese ciclo y me vienen 2,53 por un lado para salvarme, para quedar en cero necesito en el peor de los casos 2.500 plantas, alrededor de 2.500 plantas en el valor central 2.100 y en el mejor de los casos 1.890 para contestar a vos, Carlos, directamente eh, Por ahí es muy, es muy difícil Yo, acá en este, en este tipo de, de, de metodología Es difícil calcular el, el costo del financiamiento No así el costo de oportunidad que lo vamos a ver después Pero el costo del financiamiento es difícil Yo acá lo agrego como que ustedes Por ahí se tienen que marcar 180 días Hasta que cobran todo eso No así para cargarle Que, que metodológicamente está mal ¿Por qué? Porque las cargas sociales están consideradas dentro de la empresa como impuestos. Yo le puse un valor. A ese valor de 15,80 le agregamos el impacto de, de la carga social del jornal es un peso 10 más por plata, lo cual es, un, es bastante. Hay una serie de, de, de datos, de comentarios finales, eh, se necesitan 130 jornales para el siglo completo. Eh, Incluye un pequeño costo comercial, que está ahí detallado. Y como les decía, la inversión eh, necesaria son mil pesos al año cero. No, aclarar que el, el análisis económico que está planteando Leandro eh, es un, un modelo y, y es una herramienta orientativa. Okay. Por eso estas aclaraciones. Y, no, y va puntualmente a, a, a esta actividad y no a la de establecimiento completo okay. todos, todos, estos, eh, todos estos parámetros, discutibles o no nos orientan un poquito hacia ese costo no, no significa que sea 100% verdad, sino que bajo la metodología de un supuesto intentamos analizar y llegar a un resultado, a un valor y bueno, que, que nos pueda decir dónde estamos parados y que podemos llegar a Llegando a ese valor de 16 pesos, a mí me parece un valor dentro de todo eh, razonable. No me, parece, no me parece tanto, no sé a ustedes que me parece, que son bienvenistas. No es real. No es real. No, Porque de, de hecho tenés 6 pesos de costo por planta de gasto administrativo seguro. Ajá. Seguro. Uno no tiene que considerar esto de forma puntual. Uno va no a considerar, como vos mencionabas, no. Los números en el caso particular, porque habrá viveros y viveros, por supuesto. Sí, todo depende del tipo de explotación. Claro, cada vivero tendrá su costo. Si tiene, es, yo, un camino asfaltado, tendrá una, una infraestructura que mantener diferente a uno que, que el cheque se lo hacen arriba de la camioneta. Es eh, pero aproximadamente, sí, yo calculo que está por arriba de 30 pesos. Ah. En mi caso no ah. particular, pero bueno, de acuerdo a los números que hice, pero cada uno lo podrá manejar. Uh -huh. También es una parte del negocio, cuando uno baja mejor los costos mejor, ¿no? ¿es más caro producir una planta en invernáculo? sí ¿no? ¿cuánto? ¿por qué producir planta en invernáculo? bueno, con Norberto lo que intentamos fue tratar de resumir todo eso en una comparación final del costo en invernáculo y el costo a campo con una serie de supuestos también Comparamos un ciclo en invernáculo y un ciclo a campo. Duración del ciclo, como lo nombrábamos antes, dos años en invernáculo, tres años a campo desde la compra del plantín. Una superficie efectiva de 544 metros cuadrados para sacar 5.040 plantas. Y a campo necesito 7.200 metros cuadrados para sacar 5.040 plantas a una densidad de 2,1 plantas por metro cuadrado mientras que en el otro costado tengo 18 plantas por metro cuadrado una pérdida por ciclo del 5% como hablábamos antes eh, a campo del 20% le querés comentar un poquito lo de las edades no? si hay, realmente es un número, son números difíciles muchos de esto ¿cierto? Eh, eh, en la feria de ciclo nosotros la, la diferencia fundamental la ponemos en la, eh, eh, en la variable climática. Es decir, nosotros lo que hicimos fue analizar las heladas del año eh, 65 a la fecha eh, registradas en la estación meteorológica de la, de, de la estación experimental de aquí de San Pedro y este, eh, computamos digamos como heladas severas con temperaturas registradas a un metro y medio este, eh, en abrigo de 3 grados bajo cero. El supuesto era que con esa temperatura, este, eh, con ese valor en casilla, fuera de la casilla no, normalmente tiene 2 grados menos, con esa duración y a una altura menor realmente es una helada que puede este, eh, ocasionar un daño, un daño significativo. En realidad nosotros lo que, lo que estimamos era que cada 10 años teníamos, que en un año se perdían el 50% de las plantas. Vuelvo a decirlo. En 10 años, en uno de ellos, a campo se pierde el 50% de las plantas. Eso es lo que nos da es que... El y el resto... ¿Cómo? Y el resto, en otro año, también se pérdida. Bueno, por eso... Es muy difícil de medirlo, qué sé yo. Eh, agarramos esa serie que son de cuarenta y pico de años y veíamos que este, heladas de esa magnitud, ¿no? De 3 grados bajo cero, 5 horas de duración y aparecían, en algunos años aparecían tres heladas de ese tipo cuatro de ese tipo, en otros dos, en otro una, en otros cinco. A partir de ahí hicimos esa inferencia. ¿no? Que puede, usted puede decir, no, en realidad ¿no? totalmente no. Peor. Lo que no tenemos duda es de que, la, la, desde el punto de vista de las adversidades climáticas de las heladas, hay una pérdida a campo claro. este, que no la tenemos en invernar. Ahora, esto es mucho, es poco. Oh. Si es poco, bueno. estamos castigando al invernáculo mejor que yo creo que es bastante más a campo que la pérdida no el costo todavía es mucho más de esa diferencia esa brecha es mayor a favor del invernáculo ahora lo vamos a explicar un poquito más pero el costo también de venta es diferente Claro. eso es otra cosa nosotros por eso te digo hoy por hoy porque como... Los tractores rompen, sí, ¿eh? un montón sí, de cosas que se... hay en esta, esta Poner o sea, en cuenta que vos cada planta que arrancás de cítrica hoy del campo te que ponerle 5 o 6 pesos vivos sí. vivo, sí. de frente de sí. así. Ya, claro, ya, ya, ya. Y, y con así. tal costo de campo que se te está claro. llevando. Claro. Eh. Bueno, en Un poco un... es más caro eso que comprar la, el sustrato. Sí. Así el problema es el constitucional, nada ¿no? más. Acá el la problema de, la, de, todo, de toda nuestra la relación es arrancar con las 65 Coincide todo esto? Terminemos con la pregunta. Sí. Eh. Bueno, entonces, bajo esta metodología del costo agrario eh, y mirando lo que sucede en otras partes del mundo, yo tengo un costo de oportunidad altísimo de la tierra. Quizá en Argentina no se vea tanto, pero pasó en Brasil, pasó en España en México, tengo un costo de oportunidad altísimo en la tierra. Lo que me lleva a mí, como productor, tratar de ser lo más eficiente posible en el uso de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? De alguna forma, ¿cómo tratamos de valorizar ese costo de oportunidad? Como ustedes son viveristas, consideramos lo que ustedes dejarían de ganar el margen bruto por hacer un cultivo de arroz, sin contar... Porque, porque de alguna forma es verdad lo que usted dice no lo quisimos poner a eso con lo cual la brecha sería mayor en el costo a campo no consideramos la amortización de los tractores la amortización de alguna, de alguna otra maquinaria sería por lo menos habría 4 o 5 pesos de diferencia si consideramos todas esas cosas o sea que fuimos buenos todavía eh, eso nos llevó a una diferencia modesta de un peso con cincuenta por planta. Eso es un poco el tema de... que muchos no hablamos de, de gestión o de la planificación del total de la explotación. Si uno es deficiente en el uso del, del espacio que tiene eh, y lo cuantificáramos, no, ahí sí nos damos cuenta del costo real que estamos teniendo en la explotación en su conjunto. Y creo que si uno se pone a pasar el limpio desde si soy realmente eficiente en todo el uso de, de mi superficie productiva, si lo cuantificáramos, eh, creo que más de uno se viene sí, a decir, este me ayudás, eh, nos ayudamos, nos ordenamos la explotación. Es un proceso, un trabajo y sería fantástico que, perdón que me vaya un poquito, pero en esto de que hoy hablábamos de empezar a ocuparnos, se trata de eso, donde todos sabemos que los costos de producirse, nos están yendo por las nubes. Bueno, de qué manera en estas charlas, generando este ámbito, podemos hablar de estos temas y mejorar la eficiencia. Por eso queríamos abrir el juego un poquito al, al, al a la demanda de ustedes, al comentario y esta guardar lo que, que planteen todo esto. No, es verdad, podría, La diferencia yo creo que es muchísimo mayor. Pero quisimos ser buenos. De acá las dos contras que tenemos y acostumbrarnos a. Otra clase de planta primero y la segunda es aprender, no, pues aprende, porque... tiene no, aprende. porque... No, porque que aprender. No, claro, no, no, pegarle claro. con el sustrato, pegarle con el agua. La inversión es, es una cobra principal, es inicial. Por ahí, el eh, tiempo que corremos, por ahí no necesariamente llegar, a, llegar a, a un subsidio, sino por ahí a un crédito con una tasa que, no que no supere lo, los dos dígitos. Yo creo que, que algunos de ustedes por ahí está en condiciones de, de afrontar ese, ese tipo de tasa que no te, no te cocinen de, de, de entrar, que te den a, a, lo, a lo mejor que te den un, un año para empezar a devolver y qué sé yo, y vos, o menos te vas acomodando, pero el problema yo creo que inmediato son los 65 pesos para arrancar. ¿Y por qué hablaba Norberto de los costos a largo plazo? Porque vos seguís produciendo a, eh, a campo, sumás tres ciclos, dos, cuatro, cinco, lo que fuere, y cada vez, no es que uno eh, va perdiendo eh, plata, que la siente, sino es que deja de ganar, una cosa distinta. Pero se hace, con el correr de los ciclos de producción, se, se vuelve más ineficiente uno, económicamente bueno, eso es un poco lo que, lo que quisimos demostrar con Norberto sería bueno como para continuar con la eh, con el objetivo de, de la reunión de esto que planteamos ¿no? de, de, más allá de que podamos tener, coincidir en el 50 en el 40, en el 20 o en lo que sea todo, esto, todo absolutamente todo es opinable y, y a todos nos falta aprender mucho este, y, y al INTA le corresponde lo digo yo como, como INTA, pues no puedo, no, no corresponde que yo opine a otra institución, pero a nosotros como institución nos corresponde hacer este, los trabajos de investigación con la seriedad que tengamos que hacerlo y ustedes nos lo tienen que demandar, nos lo tienen que demandar, este, porque para eso está, para eso nos pagan. Y posiblemente estemos dejando de hacer eh, eh, cosas que, que, que tendríamos que estar haciendo. Yo creo que esto, esto son, son, es, es una posibilidad, es una oportunidad que tenemos para intercambiar este tipo de pareceres. Los aportes que están haciendo ustedes son, son muy ricos. Eh, y con el objetivo este, eh, fundamentalmente, más allá de las coincidencias de, de, de esto que decíamos, de ocuparnos del tema, por ahí sería bueno que eh, Pablo, desde tu función de la Dirección de, de Producción de nuestra Municipalidad, pueda hacer algún tipo de comentario. La gestión es un proceso y todos ustedes saben también que la llegada de recursos tiene sus idas y vueltas, a veces tarda más, a veces tarda menos, y uno tiene completamente claro que los tiempos de producción muchas veces son muy diferentes a la llegada de esos recursos. ¿Qué quiero decir con esto? A mí siempre me gusta hablar en concreto cuando hay algo en concreto. Hoy la realidad, como bien dijo el señor, no tenemos ese fondo directo, ya decir, venga, vamos a hacer. Ahora, como hace un ratito, estábamos hablando, si yo tuviese, voy a decir un asunto, 20 millones, estamos capacitados para que todos tengan ese, ese invernáculo y yo tengo la factibilidad de que va a ser bien gastada. ¿Qué quiero decir con esto? En el proceso de gestión de recursos por mi parte, también me gustaría, en este ámbito de intercambio, eh, que sale esto, de, de la planificación de la explotación, en qué puedo ser más eficiente y a la vez también generar eh, la demanda y, y la oferta de recursos algo muy sencillo, todas las explotaciones son diferentes los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas ¿qué quiero decir con esto? muchas veces no hay plata para todo el mundo pero si uno empieza a reflejar que él necesita el invernáculo completo, él el plástico, él los postres. O sea, eh, con eso quiero decir que el, el recurso que uno consigue lo puede ser más eficiente. Y entonces se trata de ser solidario en la actividad también y sen, sin eh, sedarnos y decir, bueno, la demanda real es esta, necesitamos este dinero porque yo tengo, me falta este recurso, este, esto, eso creo que nos hace falta eh, en el intercambio de información. Y, y a la vez, por supuesto que también lo hablo, pero me gustaría en todo esto tener un seguimiento. Eh, me invito al, al establecimiento de ustedes, creo que está de más eh, decirlo. Y la verdad es que trabajar en conjunto. Sí, es verdad que todo ante todo cambio es la negación de lo que sea, nos negamos. Yo hoy veo a muchos que han participado en las capacitaciones anteriores. Yo hoy veo un poquito más de oído a todo esto, que la verdad a mí me satisface y creo que a ustedes también, no sé si van a eh, si pensar lo mismo, y, y a nosotros nos ayuda también a, a, a ocuparnos mucho más. Para mí, para mí hoy es prioritario en el pedido de recursos para esto. ¿Por qué? Porque cada vez que viene un subsidio, un fondo, lo que fuere, perdón, ¿no? Pero viene todo el mundo. Y yo tengo que priorizar también. Y me es difícil. Me es muy difícil. Porque todos tienen algún tipo de necesidad. Entonces, creo que también hay un trabajo de sinceramiento de qué realmente necesitamos, o cada uno que necesita, y decir, bueno, eh, la verdad me encantaría que tengamos un fondo para que el sector se sostenga. Si el uso que tiene, no se tiene que cambiar cada dos años, bueno. Yo le doy esa plata como un fondo rotatorio y en algunos lugares funciona, en otros todavía no, pero el fondo de ustedes, que sean capaces de ustedes manejarlo. Son cosas nuevas a lo mejor que estoy diciendo, o no tan nuevas, trabajar un poquito más agrupados como sector. Después somos todos competidores, todos vendemos, eso es una realidad. Pero la reconversión, por lo menos este punto, tiene que ser de la mano de todos y una cosita más Me encantaría salir de esta transición Pero a la vez también me encantaría Que nosotros acá sabemos con un sello de calidad Para poder diferenciar Que nosotros estamos produciendo plantas planta de calidad Porque yo tengo que convencer a ese cliente Que le estoy dando otra planta Pero también le tengo que explicar por qué le doy otra planta Ese es un trabajo que también nos corresponde a ustedes como, como vendedores no sé si comparten lo mismo y la verdad me encantaría que me castoteen a demanda porque eh, hoy abrimos el juego para justamente eso, para ¿no? que ustedes digan lo que piensen porque yo me tengo que llevar lo que piensen ustedes